Ingresamos en este bloque con nuestras próximas invitadas, ya las tenemos con nosotros a Natalie Romeo y Verónica Morán. En el bienvenida. espacio de Nat, que es Natalie Romeo Beauty Health. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo gracias, están? ¿Todo, ¿todo bien? bien? Muy bien. Un bueno, bueno, gusto tenerlas por acá. Sabemos que hay muchísimos tratamientos súper innovadores sí, con claro. lo que tiene que ver con la belleza, la estética. Y las chicas nos van a desburrar de alguna manera, <risa> ¿no? Y nos van a poner a tono con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la, de piel, la piel, puntualmente no. hoy. Hacemos también tratamientos corporales. Bien. Pero nos especializamos en lo que es cuidado de la piel, cosmetología. Eh, el, a ver, el lema como de la estética no es simplemente hacer un facial, un facial uh -huh. lo puede hacer cualquiera, en mi casa yo me lo puedo hacer. Claro. El tema es saber tratar una afección. Uh -huh. Muchas veces, a lo mejor, por ejemplo, en un caso de acné, quizás si yo no elijo los productos correctos para mi tipo de piel o mi biotipo, puedo llegar a afectar un poco más claro. esa afección o a perjudicarlo uh -huh. un poco más. Entonces, bueno, se da un asesoramiento de qué productos son los adecuados para cada Bien. tipo de piel, cada persona, tiene un biotipo que la va a diferenciar del resto de las personas. Uh -huh. Entonces, en base a mi biotipo es que yo elijo los productos y elijo los tratamientos que puedo hacer, porque no todos podemos hacer todos los tratamientos. No, sin dudas. No. Cuando hablamos del cuidado de la piel, ¿es únicamente el rostro No, o el cuerpo en entera? general. Ah, muy bien. Piel en general. Perfecto. Piel de todo el cuerpo. Es importante conocer el tipo de piel, como bien decía ella, porque por ahí uno se pone cremas o ves simplemente crema humectante y por ahí tenés una piel oleosa y claro, complicás más la situación. Sí, claro, es fundamental. Claro. claro, por ejemplo, las pieles grasas o ceborreicas, por lo general hay productos que tienen cierto, cierto contenido de aceites uh -huh. o de grasa, muy bajo igual, pero es como que doy un efecto contrario a lo que quiero lograr que es tratar la ceborrea o esa piel grasa, uh -huh. entonces... Por eso es muy importante el saber dif diferenciar y ir con un buen profesional que sepa diferenciar el biotipo. Uh -huh. Perfecto. Bueno, estamos ya ahí viendo estamos un viendo poquito. una técnica que esa técnica es eh, lo que más han pedido este último año, que es Ajá. una técnica que se llama dermaplanning. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí Bien, eso? es un peeling. Ahí, lo que hacemos con un bisturí, uh -huh. el filo es especial Bien. y ¿sí? para la piel. No, no, por ejemplo, eso no se podría hacer con una prestobarba, por ejemplo. Claro. claro. Con una Pero no duele. No, ah, entonces lo que hace bien. es quitar la primera capa de la piel, lo mm. que es células muertas, impurezas y el vello. Bien. Vamos a estar sorteando uno de esos tratamientos. Ah, ah bueno. Tratamos todo lo que es el cuello y escote. Hacemos Ajá. el cuello, escote y algo fundamental que bueno que nos destacamos también por eso es que hacemos extracción de puntos negros y comedones es que hay veces que con pasarte el algoncito con agua micelar no más no alcanza no, no, ¿no? Alcanza. Hay como por residuos menos, que quedan exacto en la piel. por lo menos una vez al mes necesitamos hacer una limpieza profunda Bien. que tendríamos que quitar lo que es células muertas e impurezas sí, lo hacemos se, con se dermaplaning no. sí, sí, en y mucho. las extracciones es fundamental porque eh, a ver al no sacar los comedones mm. eh, se coloniza todo lo que es bacterias. Los uh -huh. comedones ¿sí? serían como los puntos los, negros. Claro, los comedones son los, los, los puntitos negros. Ajá. Entonces, es muy importante el sacarlos, claro. el extraerlos. Perfecto. Y bueno, también hacemos lo que es estética corporal con Vero, uh -huh. que es la encargada de hacerlo. En estética corporal usamos una máquina que se llama ultrahabitación, que ayuda a la reducción y a modelar el cuerpo. Ah, bien. Levanta glúteos Ajá. y ayuda a sacar la grasa localizada a también la celulitis. Ajá. Entonces, no va quedando en el cuerpo y se va notando el cáncer. Todo eso lo vas largando a través de la orina ah, Y mira. de regalo Viene la madoterapia que es un rodillo de madera que se hacen masajes uh -huh. y también ayuda a la celulitis y al levantamiento de glúteos, reducción de pasas ah, bueno. y, y toda la cuestión. Entonces ayuda a todo eso para el mejoramiento. Claro, cabe aclarar que bueno, todo esto es un complemento, no una ayuda. Porque si uno después no se alimenta de manera correcta, claro. no, es muy no importante. toma la cantidad de agua que tiene que tomar, ni hace ejercicio, no, no lo vas a saber aprovechar. Es ¿no? muy sí. importante el acompañamiento en la casa, es un... 30% te diría el, uh -huh. el, el, lo que hacemos en la estética y el resto es el, claro. en, el, en, en la casa. De Todo lo que es tratamiento corporal, eh, hago un paréntesis ahí, porque más allá de ir a hacerte un tratamiento, lo que hacemos es un acompañamiento. Uh -huh. Recibimos chicas con muchos, a ver, diferentes tipos de problemas, pero la mayoría con el tema de la autoestima. Uh -huh. Entonces, sí, no. no es por romantizar la obesidad, pero siempre lo, en lo que me enfoco es en que, en que aprendan a amarse, a quererse uh -huh. ellas mismas y en base a ahí empezar a hacer algo por ellas. Uh -huh. Pero desde el amor y no desde la exigencia de, de decir, no, me, me quiero parecer aquella o quiero lograr esto, pero desde la obsesión no. Entonces nos enfocamos en uh -huh. eso, en que desde el amor hacia una misma empezar a cuidarse con amor, con el tema de la alimentación, también tenemos asesoramiento con nutricionistas. Está ah, bueno. Entonces, bueno. Aparte de los mimos que ahí en el videíto veíamos, nos gusta atenderlas como si estuvieran, no sé, como si fuesen reinas claro. Entonces, tal cual, eh, La idea es que tampoco no. vayan a pasar el día y digan, bueno, pasamos el día, ¿no? La idea es que compartimos un té, uh -huh. eh, música y que ellas puedan disfrutar todo lo que se pasa en esa tarde o en esa media hora quizás están Y que se puedan relajar uh -huh. y amarse Claro. En ese momento Hablamos mucho de ellas Pero ellos También pueden También, ¿También se acercan También, ¿También? Sí. Está buenísimo También sí. Está muy bien por lo general son mujeres, pero también van se van muchachos. acercando, se van sí. animando. Sí, sí, sí. Está sí. bueno liberarse por ahí de esos prejuicios de que el varón tiene que estar barbudo y se todo más el... No, rústico, no, ¿no? Ahora, ¿no? no. ahora. más que antes, pero ahora me, me piden mucho los chicos. Bueno, es que sí, es hay sí. que cuidar la estética los consultan también. mucho. Sí, sí. Los y cabe chicos. aclarar que todos estos tratamientos no son invasivos, no es que no, van no, no, no, no, de molestia, no, no, no. de dolor. Se hace una evaluación previa. Como uh -huh. te decía recién, no cualquier persona puede hacer puede hacerse cualquier facial, se sí. evalúa, en base al biotipo se hace primero un testeo de la piel para ver la sensibilidad y a ver hasta dónde, es. por ejemplo, uh -huh. ahora en, en invierno se hace peeling, que es el peeling químico, uh -huh. eh, ¿qué, es lo que hace? ¿qué significa la palabra peeling? Uh -huh. Pelar, entonces se levanta la pielcita y eso estimula una regeneración de la piel, uh -huh. pero no cualquiera se lo puede hacer, entonces uh -huh. se hace un testeo previo, una sesión más tranquila primera, y en base a eso es ve vemos qué es lo que podemos llegar a hacer en la próxima, claro, está buenísimo Ahora, primero se evalúa aconsegue. bien el tema de la piel, y nos enfocamos a ver, vos podés venir con acné, yo te puedo hacer un tratamiento para acné hoy pero si vos no sabes el origen de ese, de, ese acné, de por qué aparece el acné uh -huh. Entonces tratamos de enfocarnos en el origen de esa afección uh -huh. Para tratarlo desde el origen y que no vuelva a aparecer Claro, ¿sí? perfecto Exacto. Tenemos las redes sociales eh, Las chicas nos vamos a compartir ahí en pantalla Su página de Instagram Mira, natalie-romeo-beauty-health De esa manera las vas a encontrar Donde bueno, puedes ubicar todo el catálogo no De lo que son los diferentes tratamientos Ir chusmeando a poquito Pero bueno, lo importante es ir Que las chicas te con... Te vean y saber cuál es el tratamiento adecuado para vos, ¿no? para tu tipo de piel, para las diferentes condiciones que presentes. Que ay, es como muy placentero sacarlos. Verlo, ver cuando sacas un negro. <risa> <A mí risa> pues, no, no, no, pero es que como, a mí me, me encanta. Me es lo que me apasiona. Muy <risa> y me nos comentaban que, que nos han traído premios para Premios para mimar a hacer, a nuestros seguidores. Vamos a. Por eso mostramos ese videíto de las extracciones de los puntitos negros y el dermaplaning. Así que vamos a estar sorteando, en realidad todos los faciales incluyen la extracción. Bien, perfecto. Entonces vamos a estar sorteando un tratamiento con dermaplaning, con extracciones, masajes, se hace masaje todo lo que es cuero. Y una sesión de tonificación muscular en glúteo. Buenísimo. Perfecto. Y marioterapia, que es lo que decía Vero. Muy bien. Entonces vamos a tener dos ganadores. Dos ganadores. Perfecto. Perfecto. Desde ya se pueden anotar. Eh, nos mandan mensajito privado en Instagram, ¿les parece? Dale. Mejor de Manana Off, de esa manera nos van a encontrar. Me dicen, quiero participar por los premios de estética y listo. Entre todos los que nos dejen su mensajito con sus datos, vamos a hacer eh, el sorteo y mañana vamos a estar anunciando los ganadores. Importante que también sigan la página ustedes. Sí. Porque nos vamos a picar, chicos, nos vamos a picar. ¿Qué me está mostrando en la WhatsApp, Marce, dice por ahí? Marce. Por bueno, el WhatsApp del, del canal. Es que lo, decidimos hacerlo por Instagram, así que lo, lo vamos a estar haciendo por Instagram, arroba mejor de manana, o ok, esa es nuestra página. Okay. Bueno, chicas, muchísimas bueno, gracias. Gracias por venir. Ya nos no vamos, vamos a dar una vueltita. ¿sí? ¿sí? Para... Sí, nos sí, esperamos. Nos esperamos. Para sacarlos los... <risa> todos los comedores. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.